Bien, yeah. ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Bien. Yeah. Bien. Okay. Yeah. ¿Qué tal? Hoy toca un día largo porque first tower in the morning y os vamos a enseñar uno la que liamos el otro día en Victoria. <tose> <tose> Tenemos una charla esta tarde para acabar el día con Barry en el Flags and Kale para hablar de deporte, nutrición y vida sana. A ver cómo va la cosa. Pero antes de contaros todo esto, he salido a la terraza porque estoy aprovechando que no han empezado las obras. Están haciendo un derribo aquí que cualquier día nos despertamos y tenemos al paleta en la cama de casa. Digo, pi, pi, pi". Pues antes de contaros todo esto, lo que os quería contar es que, ojo, ojo que la vamos a liar gorda, eh. en martes de la semana que viene, de 10 de la mañana hasta miércoles de la semana que viene hasta 10 de la mañana, 24 horas de bici estática del San Juan, del Pela, del Rubén y del Guillem. Bueno, a ver, ellos estarán de equipo, no estarán pedaleando todo el rato, pero yo sí. Entonces... ¿Cómo se va a poder participar de alguna manera en esto? A ver, esto no es un reto deportivo, esto es una fricada que nos apetece hacer y hacer algo festivo para compartir con vosotros. Los que no seáis de Barcelona o no seáis de alrededores de Barcelona, lo podréis seguir en directo durante las 24 horas en Instagram. Instagram.com barra Valentí Vayan siguiéndome, que entonces ahí eh, lo iremos emitiendo en directo en un live todo el rato. Entonces diréis, hostia, ¿qué palo? ¿Y será un plano fijo del San Juan haciendo spinning 24 horas sin hacer nada? no van a haber eh, invitados va a venir Ra Barry, va a venir Zugasti, va a venir, bueno, mucha otra gente que ya conocéis y otros que no y cada media hora o cada hora iré teniendo a una persona pedaleando al lado a quien le haré una entrevistilla ¿vale? iremos charlando, algunas cosas serán más divertidas, otras más emocionantes otras más bonitas, anunciaremos algunos proyectos, esto en instagram.com barra Juan, desde el martes a las 10 de la mañana hasta el miércoles a las 10 de la mañana, pero los que seáis de Barcelona o alrededores podréis venir en directo a verlo a que os firmemos unos libros a que charlemos un rato, a que incluso alguno se suba a la bici a mi lado a hablar, a verlo de público a aplaudir, a lo que sea. Habrá música en directo, habrán muchas otras cosas. ¿Y dónde será esto? En la Illa Diagonal en Barcelona. Entonces, eh, esto es un espacio que hay justo ahí en medio, y en ese espacio que hay justo ahí en medio, la gente irá pasando y durante las 24 horas, durante la mañana, durante el mediodía, durante la tarde y durante la noche, y durante la madrugada y durante la mañana del día siguiente, podréis estar ahí tomando pues eh, quizá un zumo de barrio, quizá una cervecilla alguno, quizá lo que sea, viendo lo que está haciendo que fricada o no ya os digo ¿eh? no no no lo tomamos en cuanto a lo del reto deportivo ni mental incluso sino que bueno en fin será como hacer un show en directo de 24 horas sin parar y ya que estamos pues será haciendo pedaleando además habrá seis bicis más para que quien pase por ahí pueda ir pedaleando y espacio pues yo que sepa unas 100 personas o más para estar ahí viéndolo ¿Qué? ¿Divertido, no? Bueno, ya os digo yo que os puede parecer una fricada, pero es la tercera vez que hago un show de 24 horas en directo. Los anteriores habían sido con, con Visto lo Visto y siempre fueron muy divertidos. Y, por cierto, la San Juana también va a venir por ahí. Atentos estos días que anunciaremos todos los invitados. Un montón de escapados, Chavales, ¿cómo va eso? ¿Bien, no? Yo estoy ahogado ya. Ya no contesta nadie. <risa> Mira, Peola, ¿cómo van ahí? Ya. Nos llevan con el gancho. La puta. Vamos, vamos, vamos. Y bueno! ¡Vamos, a ¡Vamos, me han hecho hasta quitarme las gafas, que ya van empañadas. 500 metros más, llegamos arriba, aquí tenemos a unos 10, que hay que intentar remachar luego y ver si en bajada, que dicen que hasta la mierda corre, como yo soy una buena mierda, pues igual ahí le damos machetas, porque lame las gotas, Hombre. venga, vamos allá Mira para ahí, ¡vamos, vamos jabalíos tías! arriba, mira, ojo vidrioso Esto quiere decir que han pegado un palo. De... ¡Qué pedazo de vistas! ¡Qué pedazo de viento! Y ahora vamos a un poco aquí la ¡Chaval! Flipa cómo estaba Victoria. ¿eh? A día de hoy nosotros todavía flipamos cuando vamos a un sitio y hay 100, 200, 300, 500 personas esperándonos y, y yo qué sé, queriendo hablar con nosotros o rodar con nosotros o entrenar con nosotros o lo que sea. Así que de verdad, ¿eh? muchas, muchas, muchas, muchas gracias a todos los que hacéis posible todo esto por la ilusión, por las ganas, etc. Y perdón a todos los que nos dijisteis, hostia, es que habéis avisado con tan poco tiempo que no nos dio tiempo de venir. No os preocupéis, eh, a los que eráis de alrededor, etcétera, Porque más o menos cada dos o cada tres meses vamos a estar por ahí, por Vitoria, ya os iremos avisando. Y dicho esto, nos pillamos en Longboard y nos vamos para Flaglanquin. Auditorio todavía no ha llegado Barry, pero ya sabéis que le gusta hacerse esperar. Y mira, escenario por aquí, un poco de pantalla por aquí, un poco de focos, un poco más de focos y tal. Y ahora veremos si ha venido alguien o no ha venido Light que no entendáis mi castellano. Es el único que supongo que los, los que seáis de Ciudad Ciudad seguramente la mitad de palabras no las pilláis. Y los que seáis de Salamanca ya no os cuento, pero el esfuerzo está ahí. ¿Y, ¿Sabéis estos del MMA? que hacen ¿Qué es este de aquí? MMA <risa> Barracus! ¿Os acordáis? <risa> eh, <risa> yo no sé si es Barracus o es este de Resacón en Las Vegas. ¿Sabéis que hay uno? Y claro, ahí, hostia, me acuerdo del primer plato que yo, además, te lo pedía siempre porque lo sacasteis de la carta y yo, el plato de Barry me lo podéis hacer y ya me miraban como... Hostia, tío, vaya, vaya. Sí, luego daré números de teléfono, ¿eh? A sí. los barbudos también. Llegando a la obsesión, ya no solamente digamos. Esta imagen la tiene Barry de fondo de pantalla. Eso... <risa> Yo a Barry hace demasiados años que le conozco. De hecho, más de una vez ya le he tenido bloqueado en el teléfono, pero luego el tío se lo cambia y me llama desde otro. Ay, Valentín, ¿cómo Ahí, estás? Amigo? Guárdalo, guárdalo, mierda. Tío. bueno, a ver a tomar por culo enfoque pero a estas horas como ha sido día largo ha sido día duro me voy para casa con un café con leche descafeinado esto sí que mañana toca día duro y este fin de semana después de todo lo que hemos hecho hoy con barry vamos a hacer un pedazo de entreno el sábado y el domingo porque muchos ya estaréis preguntando en comentarios cómo lleva barry la cape pues el sábado y el domingo salimos a hacer un entreno en BTT de unas 6 horas el sábado y unas 5 o 6 el domingo. A ver cómo se comporta en curriols, como se llama esto, en caminitos y en todo esto. Barry, de caras a la fucking Cape Epic, que es dentro de un par de meses. ¡Y! ¡Ja, ja.